Mi hijo salió de aquí el, el martes en la noche para miércoles, pero que se iba en Yola. Incluso fue una sorpresa para uno, porque se iba de otra vez, porque lo que tenía era quince días que estaba aquí, que había llegado de los Estados Unidos. Entonces, el miércoles en la mañana él grabó un video que anda en las redes. Eh, esa fue la última vez que supimos de él, pero según se ve, eran como las siete de la mañana, más o menos, porque la última llamada que hizo fue a las siete y cincuenta De ahí ya no se supo más de ello pero luego al otro día yo recibí una llamada de una persona y me dice que habían naufragado que estaban todos supuestamente muertos, ahí fue que nos desesperamos y comenzamos a investigar, ¿Ves? entonces de ahí para acá ya no hemos tenido más, más, más noticias de ninguna cosa ¿Saben ustedes quiénes organizaron el viaje aproximadamente cuánto habían pagado ellos para irse? Y, supuestamente tenían que entregar 75 mil pesos y el viaje eh, eh, era entre 8 o 10 mil dólares porque no era barato, eran pocos que iban, eran poca personas. Ve, No sabemos nada porque él vino, él fue a que te vio una promesa. Eso fue a, lo, a los tres días de llegar. Se fue en la madrugada, que ni sabíamos, para allá hizo parecer los contactos. Y después me dijo, mami, yo me voy. Yo le dije, ¿cómo que tú te vas a ya, yo Ya yo hablé, qué sé yo okay. qué. Y ahí él no me decía nada. ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, mi hermano que está haciendo las la, la gestiones... ¿eh? que hasta ahora no han encontrado nada, ni por ni han buscado por aire, tierra y eso, sí están trabajando. Porque pensábamos que no, pero mi hermano le informaron que sí. Ellos están buscando, pero ellos no, nada, ellos no encuentran nada. Ahora estamos pensando, mi hermano está haciendo con gestura que en el en el yate, en la cosa donde ellos van, nada, va mi hijo y va otro, y son siete, incluso iban de que algunos más, y ellos no están ahí. Estamos, si no aparecen en el mar, que no hay indicios de que están ahogados, no hay un salvavidas, no hay nada que encuentran. Hasta ahora, no sé luego más tarde. Tal vez lo secuestran o lo tienen por algún lado. ¿Qué usted tiene que decir ante las cámaras, dado caso que su hijo le esté mirando ahora? Bueno, mi hijo, que cualquier, donde quiera que tú estés, si, si tú te encuentras bien, dan una señal a alguien que, que nos diga. Porque estamos preocupados, mi hijo, muy, muy, muy preocupados pidiéndole a la Virgen que te cuide y te dé la fuerza y la luz para que pueda salir al camino. Porque ahora estamos, ahora no sabemos, por lo menos sabemos que no está ahogado, que dónde que te tienen, dónde lo tienen a todo porque estamos todos, toda la madre tan preocupada No sabemos, ahora, ahora estamos más confusos, porque entonces si las autoridades no encuentran por ningún lado, ni toda esa zona la han pernado, entonces dónde, dónde están. Tal vez los secuestran, porque supuestamente mi hijo cargaba dinero. Mi cargaba como medio millón de pesos, ¿tú me entiendes? Entonces yo digo que tal vez como lo vieron así, lo secuestraron a ellos todos,